Cielo, de colores, pero yo estoy en la tierra Cielo, de colores, pero mis pies en la arena Estoy vacío, tan perdido en la marea Una sonrisa por pues si algo de morean De que si yo estoy happy o estoy triste, yeah. Para mí ya nada de eso importa Cielo de colores Pero yo estoy en la tierra Cielo de colores Pero mi pies en la arena Cielo de colores Pero no puedo volar Me cortaron las alas ¿De qué Inviten sirve imaginar? <risa> Cielo de colores Pero yo estoy en la tierra Cielo de colores Veo la playa y el sol se ocultó Pero yo ya entendí que es mejor Estar así a lo a veces Para entender más de ti Cielo de colores, soy un pez atrapado en la red Cielo de colores, pero no lo puedo ver Este año me siento tan saco y el otro me sentía tan bien Tenía la esperanza de poder tener mejor carácter di mi tiempo en lo puro tonto pero qué bueno que eso ya terminó cielo de colores y me han vuelto a crecer cielo de colores ahora ya lo puedo ya di aquí el mañana aquí se me